Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y, bueno, estamos hasta arriba de, de papeleo, pero era lo que se esperaba. Hasta ahora hemos firmado el contrato de Arras y, bueno, nosotros tenemos hasta el 10 de julio para hacer la escritura de la casa. Eh, espero que nos dé tiempo porque, bueno, yo ahora mismo, como estoy trabajando por las mañanas, eh, pues no lo tengo libre como para hacer todas estas gestiones esperemos que con la ayuda pues de otras personas pues podamos hacer todo esto porque bueno a mí ya se me vienen encima demasiadas cosas una vez que se hace el contrato de arras lo siguiente que os tocará hacer es firmar un montón de papeles y, por ejemplo, bueno, lo que me han pedido a mí son los extractos bancarios de todas mis nóminas del último año para el banco asegurarse de que lo puedo pagar. Luego también el tema de declaración de, de hacienda, eh, luego la vida laboral, eh, todo este tipo de cosas para asegurarte que realmente puedes pagar todo eso, ¿no? Pero al final el banco te está dando una hipoteca que, que bueno, la, en realidad la podía mejorar, pero ¿qué le vamos a hacer? Lo bueno es que, como no pagamos realmente demasiado porque la hipoteca es baja, pues esperemos quitárnosla antes de tiempo. Al final, pues es que te, te piden tantas cosas que, que, es, que es muy pesado. Yo ya he abierto la cuenta con, con mi banco y esperemos que lo puedan, hacer, lo puedan hacer rápido porque bueno el tiempo ya se va echando encima. Pues nada, tampoco quiero alargarme demasiado, solo saber que, solo que sepáis que después de hacer el contrato de Arras os va a tocar firmar un montón de papeles. Por ejemplo, bueno, a la hora de abrir la cuenta yo me lleve un tocho de papeles enorme, con las condiciones y con todo, que a saber quién se lee ese tipo de cosas, porque es un montón de papeleo. Ya veremos eh, cuando firmó la hipoteca, porque me han dicho que la hipoteca son aún más papeles y son muchos más temas que tenemos que firmar, así que ya veremos si tenemos que calentar la, la muñeca antes de firmar tanto. Yo seguiré pues con actualizaciones de cómo va el tema, lo siguiente que, que tiene que hacer el banco es empezar con, con la tasación y una vez que, que nos den la tasación pues ya me pueden hacer una oferta real, porque hasta ahora, bueno, ha sido una financiación, ha sido una simulación de financiación. Pero claro, ahora ya estoy con las manos atadas porque casi no tengo tiempo. No podría mirar otros bancos en el caso de que este banco pues, no me diera unas condiciones óptimas. Así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues nada, hemos venido aquí a ver a los pinitos, a ver qué tal estaban. Y bueno, la verdad es que estaban bastante bien. El problema es que, que bueno hay algunos que por la granizada pues, han perdido algunas hojillas. Eh, pero dentro de lo que cae, algunos estaban bastante bien. Aquí os los enseño. A estos le están saliendo hojillas nuevas, ¿vale? Estos brotes que se ven por aquí. Y no está demasiado mal. Yo creo que el que más ha perdido hojillas es este que está aquí. ¿Vale? A este yo creo que se le ve un poquito más sequito. ¿Vale? Algunas hojillas están más secas. Pero también tiene brotes verdes, entonces espero que con eso... Espero que terminen saliendo nuevos brotes y tire, tire para adelante. La verdad es que al menos no está seco y, y bueno, lo que sí, el suelo está súper está seco. Está súper, súper seco, no tiene nada de agua. Así que el próximo día intentaré venirme aquí y echarle un poco de agua porque la verdad es que estos días ha hecho un poquillo de calor y no hay ni una gota de agua. Lo que sí, bueno, el cielo está bastante bonito. No sé si lo veis, sí, si lo veis. El cielo está bastante chulo, pero no está lloviendo, así que creo que voy a tener que echar agua a estos pobres árboles que se están secando. Pues nada, aquí lo dejamos. Venga, hasta luego.